Esto es un acontecimiento grande, porque mal que bien, así sigan los regímenes como es el de Ortega, el de Díaz, el de Nicolás Maduro, sigan haciendo atropellos contra la comunidad, la cuestión contraria se está, está cogiendo fuerza. ¿Por qué? Porque si vemos a las manifestaciones de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, se le unieron 21 países más y aparte de eso, Estados Unidos también se vino encima. No solo eso, sino que sigue cogiendo fuerza. Es más, no estábamos pensando en España y España también se sumó a la polémica donde están apoyando al pueblo cubano porque dicen se acabó el castillo, se acabó esa mentira que nos decían. Recuerda cuando nos servían a nosotros una Coca-Cola con un ron y le decían a uno que eso era un Cuba Libre. Yo lo llamaba el trago jaja porque Cuba Libre jaja déjeme reír estos señores les pasa como la señora esa seria Bien chusca, bien bonita Y se pone una minifalda O sea, que anuncia pero no vende Eso le pasa a estos bandidos Que hacen las que hacen y atacan al opositor Y no aceptan sus errores Ahora, ¿siguen siendo arbitrarios en la forma de atacar a los medios de comunicación, a la forma de atacar a la oposición y siguen haciendo sus marrullerías? Ahora, la pregunta es, si esto ya cogió fuerzas de parte de la oposición, de parte de todos los que están contrarios en este siglo XXI, ¿a seguir arrodillados ante un socialismo, izquierdismo, comunismo, castrismo, como lo quieran llamar, todos conismo, porque es, es un cinismo? La pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir para que nosotros aquí por este mismo medio podamos decir se acabó, porque ojo, yo les digo una cosa, ¿cuál es el miedo existencial que hay en este momento? que donde se llegue a acabar el régimen en Cuba, se cae Venezuela, se cae el régimen de Venezuela porque el apoyo más grande que tiene en este momento Nicolás es Cuba no es tanto en dinero, sino en estrategia, ya que el otro tiene sesenta y pico de años de experiencia o sea, ellos son ladrones profesionales y en este caso Nicolás sería ladrón amateur entonces esa es, la, esa es la cuestión a seguir en este momento aquí vamos a estar minuto a minuto dándoles la primicia de lo que está pasando porque yo les digo algo, algo se está calentando en el horno algo, tanto de, por parte de, lo, de la oposición como por parte del régimen Ahora miremos a ver con qué sorpresa nos sale cualquiera de los dos Obviamente que estamos esperando que sea la oposición Que sea el pueblo el que gane Para que salgan de una vez De todas estas arbitrariedades que están pasando Dice Nicolás suma otro revés Las indemnizaciones de los soldados que perdieron la vida En los enfrentamientos de apuro Resultó ser otra payasada por parte del gobierno socialista Aparte de ello María Corina Machado dijo Participar en elecciones sería ponerle la lápida al gobierno interino de Juan Guaidó. La coordinadora nacional de 20 Venezuela señaló que Nicolás Maduro busca con esta nueva negociación quedarse en el poder por lo menos un año y medio más para promover la toma de Colombia, de Chile y de Brasil por parte de la izquierda. No olvidemos que por ahí se huele, huele, huele como a maluco con esos partiditos que están por ahí haciendo de las suyas. Estamos enfrentando criminales, no políticos y recomienda adoptar una política de máxima presión. Ven Venezuela advierte sobre la inconveniencia y contradicción de negociar con Nicolás Maduro para participar en procesos electorales amañados, cuyo único fin es legitimar ante la comunidad internacional a quienes usurpan el poder, si ustedes miran todos esos regímenes que han pasado tanto por Bolivia, como por Ecuador como por Venezuela en este momento Nicaragua, Cuba, Venezuela tienen diferentes nombres pero es la misma joda, es como cuando yo digo, cuando me dicen a mí no es que Toca colocar a este que es que roba un poquito menos que este No, si roba este o roba este El que robe poquito robe harto es un ladrón Y es, no, que es que es un rey Que es que es un príncipe, que es un conde Que es un presidente, un primer ministro Es un senador, como sea Si roba, no se le puede, se le quita esa investidura Es un ladrón común y corriente Robe poquito o robe harto Y estos, si ustedes miran el modus operandi de ellos Es exactamente todo lo mismo O sea, tienen diferente nombre pero actúan igual atacan a la, a la oposición atacan a todos aquellos que piensen diferente a su doctrinaje Como dicho todos todos aquellos que no comulguen con esa doctrina son considerados enemigos mentiras falsas elecciones comicios fraudulentos bueno eso es una cantidad de pero si miran todo es igual bueno pero antes de iniciar yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal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 Estemos dando lo que está pasando. Que en cualquier momento llega la noticia que estamos, tanto estamos esperando. ¡Pim! Que llegó. Y listo. Porque ojo, aquí esto huele a un final. ¿Cuál sería el primero? Nicaragua, Cuba, Venezuela. Cualquiera, pero que comience con alguien. Participar en las elecciones estaría, como decía Carlos Andrés Pérez, autosuicidándose. Poniéndole la lápida a ellos mismos. Es una locura porque estaría reconociendo una Asamblea Nacional Chavista ilegal que su sola existencia niega el poder tuyo. Eso sería absolutamente incomprensible. Otro duro revés para Nicolás es lo que está pasando con las familias de los militares que perdieron la vida en los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Apure, a los cuales se les prometió y se les ofreció rendirles un homenaje póstumo por haber entregado sus vidas al servicio de la patria, pero eso nunca pasó, y para completar, oígase bien, esto es triste, para completar las familias que más recibieron indemnización fue de 200 dólares eso es una burla, ahora si miramos no podemos pasar por Alto, el despertar del pueblo cubano Contra el régimen castrocomunista Que lleva 62 años en el poder Si somos un equipo Según su apreciación de María, de María Corina Si somos un equipo Cuba es la gran deuda moral Que tenemos todos los países de occidente Y en particular los latinoamericanos Lo que ocurrió el 11 de julio Es que se rompió el mito de la isla de la felicidad, que era lo que nos vendían a nosotros cuando decíamos el famoso Cuba Libre. Fue sacudida una cachetada al mundo que creía o se había comido el cuento que repetía la propaganda cubana de que allá todo estaba tranquilo y que todo el mundo estaba resignado. Siendo analíticos, este hecho histórico marcaría el fin de la dictadura venezolana en caso tal de una eventual caída del régimen castrocomunista. ¡Ojo! ¡Ojo lo que estoy diciendo! No lo estamos diciendo nosotros, según analistas que están metidos en el cuento, dice, este hecho histórico de llegar a pasar y que llegara a caer el régimen castrocomunista sería la eventual caída de la dictadura de Venezuela. Recordemos que Machado habla muy coherente, ella no habla babosadas como hablan esos señores. Ella es muy coherente y clara muestra de ello fue en aquel momento épico cuando frente a todo un país en cadena de radio y televisión le dijo a Hugo Chávez en su cara, usted es un vil ladrón. Y hoy por hoy está comprobado, está cierto lo que esta señora decía Y digan lo que digan, pero eso es lo que aparece Más a esto se le siguen sumando gobiernos de 21 países que repudieron en conjunto los arrestos masivos en Cuba Y exigieron la liberación de los presos políticos Decenas de miles de ciudadanos cubanos participaron en manifestaciones en todo el país En protesta contra el deterioro de las condiciones de vida y demanda de cambios Por eso exhortaron al gobierno de Cuba que respete los derechos y libertades del pueblo cubano Garantizados por la ley y sin temor de arresto o detención. Anthony Blinken expresó que las democracias oígase bien, las democracias de todo el mundo se están uniendo en apoyo al pueblo cubano y exhortan al gobierno de Cuba a respetar los reclamos de derechos humanos universales que expresan los cubanos claro llamamiento a la libertad aún sabiendo lo que se les viene encima a las dictaduras el señor Daniel Ortega cerró las puertas a cualquier negociación que garantice elecciones limpias en Nicaragua sigue con las detenciones arbitrarias que incluyen a siete candidatos presidenciales opositores, el presidente el régimen apareció en público y arremetió contra los Estados Unidos Además dejó entrever su malestar con los gobiernos de México y Argentina Y bloqueó de manera contundente cualquier posibilidad de negociación Para llegar a las elecciones de noviembre en un marco democrático ¿Por qué lo está haciendo? Porque él sabe que por las buenas él pierde Pero si tiene al pueblo obligado, hostigado Si tiene a los del Consejo Electoral los tiene amañados que pertenecen a él, que pueda hacer las marrullerías que quiera, pues obviamente va a pasar lo que pasó en Venezuela. Antes de las elecciones ya había ganado. Según Ortega, el imperio quiere boicotear, sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Si Dios quiere, vamos a realizar esas, ele esas elecciones y el pueblo y la juventud saldrán a votar. Los yanquis no respetan. Si no ganan sus papeles, entonces la elección no es buena. Y hacen todo lo posible por desestabilizar el país por destruir el país Como lo han hecho con Cuba, Venezuela, Bolivia y Brasil Según él Algo que llama la atención es que Ortega Sin embargo, nada dijo De las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela Que por ejemplo Documentó Michel Bachelet O sea, él habla de las cosas Supuestamente bonitas y de que todo está bien De que no pasa nada extraordinario Pero más sin embargo Con respecto a, la, a los derechos humanos a, las, a los delitos de lesa humanidad De eso no se tocó absolutamente nada Muy conveniente Ahí está, ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad